Y de de... de decirle, mira, ve acá, tú, tú, tú no piensas que tú te vas a morir. Te vas a morir. No,